Tú estabas como siempre Bella y hermosa en creciente Los ojos brillando y fuerte Ellos los que cambiaron mi suerte era muy de mañana y yo temí que me vieras con el pelo muy de punta y garraspera en la garganta pero yo me olvidaba que tú a mí me querías con pelo, y sin un solo pelo, era la cabeza que querías. Tú estabas como siempre, bella y hermosa y creciente, los ojos brillando y fuerte, ellos los que cambiaron mi suerte. Yo tenía que marcharme, una vez más y era así. No se pueden cambiar las cosas, eso hace tiempo que lo aprendí. Los vidrios de tu ventana sonaban, el aire fuerte les lanzaba arena.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 Esos ojos que cambiaron mi suerte Esos ojos que cambiaron mi suerte Esos ojos que cambiaron mi suerte Era muy de mañana Y yo tenía que me viera Con el pelo muy de punta